Que baila, yo soy el ladrón de trenes. Está en la fotografía Reclamado, vivo, muerto Por toda la policía Mirando bien el retrato No salgo favorecido Y llevo la barba crecida Parezco un hombre jodido No crean lo que están viendo y vayan a preguntar, en mi barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos robots. No se anduvieron con vueltas Dejaron todo desierto Y el mitre quedó vacío Y el me medio muerto ¿Qué es lo que hace un ferroviario Cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco Después empieza a beber No sé si estaba borracho la noche que decidí robar como Dora y volverla a conducir la pinté de azul y blanco le saqué brillo al cromado cualquier ferrocarrilero estaría emocionado, llevo sus María cuando se acaben las vidas tendrán que leer los diarios yo no pienso regular palabras Ustedes, muy Ahí está, fuerte el aplauso. Ellos son Dúo Origen. Muchísimas gracias chicos por haber estado esta tarde con nosotros en este escenario, ¿sí? Todos hicimos lo mismo, dos y una, ¿sí? El respeto a los que están esperando atrás, ellos saben muy bien de lo que es esto y el tiempo que hay gente que está esperando atrás. Así es, más artistas que están esperando. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Sí, el aplauso, pueden aplaudirlos, sí, para que se lleven ese recuerdo de este escenario. Bien, vamos a ir y preparar.